Hola a todas y todos, mi nombre es Virginia Inés Simón, eh, actualmente soy Project Manager en la Red Iberoamericana de Expertos sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y formo parte del grupo IFLA LPD eh, de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas, trabajando en acceso a la información para personas con discapacidad. Yo soy bibliotecaria y en esta presentación intento hablar un poco sobre el Tratado de Marrakech en América Latina y acceso a la información para personas con discapacidad. El Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso fue adoptado el 27 de junio de 2013 y forma parte de un cuerpo de tratados internacionales sobre derecho de autor administrados por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Cabe destacar que tiene una, una dimensión de desarrollo humanitario y social y su principal objetivo es crear un conjunto de flexibilidades al derecho de autor en beneficio de las personas ciegas con discapacidad visual o, destaco, con otras dificultades para acceder al texto impreso. Desde IFLA abogamos por servicios de bibliotecas que sean equitativos y accesibles para las personas con discapacidad que tengan dificultades de acceso a la lectura convencional, es importante destacar que solo el 5% de la información publicada en el mundo es totalmente accesible a personas con discapacidades que implican dificultades de acceso a la lectura. De la cantidad de países en el mundo que han ratificado el Tratado de Marrakech, en América Latina podemos mencionar que se encuentran en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. Por último, destacar que Uruguay ratificó e implementó. Entonces, Uruguay es el primer país de América Latina en implementar y reglamentar el Tratado de Marrakech y ponerlo a disposición de la comunidad. Las claves para el Tratado de Marrakech son dos. Por un lado, beneficiarios. Por otro lado, entidades autorizadas. Beneficiarios del Tratado de Marrakech son personas ciegas, personas que padezcan discapacidad visual o dificultades para percibir o leer que no puedan corregirse para permitir un grado de visión equivalente al de una persona sin discapacidad y para quien es imposible leer material impreso de una forma sustancialmente equivalente a personas sin discapacidad, que no puedan de otra forma, por una discapacidad física, sostener o manipular un libro o centrar la vista o mover los ojos en la medida en lo que se considera apropiado para la lectura. La última cláusula en los beneficiarios del tratado de Marrakech indica independiente de otras discapacidades. Entonces esto es importante porque es amplio en la concepción de la discapacidad y del acceso a la lectura para personas con dificultades para leer. Independientemente de otras discapacidades entonces podemos mencionar por ejemplo esclerosis lateral amiotrófica, autismo, discapacidades psicosociales, eh, en este sentido, se habla de derecho de acceso a la lectura convencional, con dispositivos de lectura fácil, procesos de acceso a la información independientes del soporte digital, subtítulos, formatos de IC, narración oral o interpretaciones en lengua de señas, entre otros. ¿Qué se considera para el Tratado de Marrakech a las entidades autorizadas? Toda entidad autorizada reconocida por el Gobierno para proporcionar a los beneficiarios sin ánimo de lucro educación, formación pedagógica, lectura adaptada o acceso a la información. Se entiende que toda institución gubernamental u organización sin ánimo de lucro que proporcione los mismos servicios a los beneficiarios como una de sus actividades principales u obligaciones institucionales. Entonces, quedan comprendidas las bibliotecas, los centros de información, las academias o instituciones que trabajan en el servicio de acceso a la información, independientemente de su denominación y carácter, sea público o privado, siempre que no tengan fines de lucro. Por eso es que destacamos el papel vital que tienen las bibliotecas en el trabajo con el Tratado de Marrakech. Las leyes nacionales, entonces, deben permitir que los beneficiarios, las bibliotecas y otras organizaciones puedan hacer y distribuir copias accesibles sin tener que pedir permisos a los titulares de derechos cuando éstas no se encuentran disponibles en el mercado. ¿Qué significa esto? Que convierte en legal la distribución, esto es, el envío y recibo de documentos accesibles entre países a través del intercambio transfronterizo. Algunos de los avances que se han dado en el Tratado de Marrakech a lo largo del mundo es la ratificación por parte de 33 países y que instituciones internacionales como IFLA han sido partícipes en este proceso de conversión y accesibilidad. ...a la información para personas con discapacidad. Por otro lado, también podemos mencionar la traducción de la guía Eiffel... ...sobre el Tratado de Marrakech para Bibliotecas. Esto es un avance importante porque permite que los países de América Latina... ...puedan acceder a las guías sobre cómo trabajar con el Tratado de Marrakech... ...en cada uno de los países en los que se ha dado la implementación del mismo. Y la posibilidad de generar flexibilidades en el sistema de propiedad intelectual... ...en donde conviven las tensiones entre los beneficios alcanzados... ...por los sujetos de dichas leyes. Algunos pendientes que tenemos al respecto, entonces, también se pueden mencionar en la consolidación de espacios de formación en acceso a la información para personas con discapacidad en cada uno de los países. La conformación de grupos de trabajo específicos en las asociaciones de profesionales de la información. La promoción, defensa y compromiso con el acceso a la información para personas con discapacidad como una cuestión federal, permeable de punta a punta en todos los países. Y por último, y uno de los grandes pendientes que podemos mencionar... ...son las modificaciones a las leyes de derecho de autor... ...porque son clave para permitir otorgar... ...a las llamadas excepciones para bibliotecas. Esto significa que las bibliotecas también tienen un rol vital... ...en la implementación de dichos tratados. En Argentina se está trabajando sobre el debate a la ley 11.723... ...de propiedad intelectual para generar los mecanismos de excepciones... ...al derecho de autor que permitan la implementación del tratado de Marrakech. Así, tanto en otros países que están pendientes aún de implementación y que están avanzando, se puede mencionar Ecuador y Colombia, y en lo próximo esperamos que podamos ser cuatro de los países en América Latina que podamos decir ya implementamos el Tratado de Marrakech. Quisiera compartir por último algunas imágenes de los grupos de trabajo NIFLA-LPD de los últimos congresos en los que hemos participado. En las imágenes que pueden ver en diapositiva observan un póster con un código QR y el póster está escrito en braille. Dos de mis compañeras en el grupo están presentando el póster y señalando eh, las imágenes. Pero para quienes no tienen discapacidad visual, el póster es ilegible, porque no sabemos leer braille, porque solo vemos un espacio en blanco con un código QR. Si pasamos nuestros celulares, vamos a poder ver el texto del código. Las palabras clave que aparecen en estas imágenes son accesibilidad, diseño universal y ajustes razonables. Son conceptos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de acceso a la información para todas las personas, entonces, y que sea transversal no solo para personas con discapacidad, no solo para personas sin discapacidad. Si pensamos en estos conceptos, vamos a trabajar en una equiparación de derechos en respecto al acceso a la información. Quisiera despedirme con unas frases para pensar que tienen que ver con la información que compartí a lo largo de las diapositivas. La accesibilidad no se tiene que pensar en términos de costo, se tiene que pensar en términos de igualdad para todas las personas. No pueden garantizarse los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU si no nos comprendemos como el medio por el cual llegar al fin. Somos los motores para el cambio en todas las áreas de nuestro trabajo. Las palabras que quisiera se lleven hoy con esta presentación son compromiso, empatía, responsabilidad, Ética y participación para poder alcanzar los cambios que nos permitan trabajar sobre el acceso a la información para todas las personas. Quisiera despedirme. Quienes puedan y deseen tener más información al respecto de la implementación del Tratado de Marrakech en América Latina, pueden comunicarse conmigo a mi correo electrónico que es virc587gmail.com o en mi cuenta de Twitter, vi-simón. Espero poder estar en contacto con todos ustedes y muy agradecida de que hayan podido acceder a esta presentación. También muy agradecida al Congreso, al segundo Congreso Internacional Virtual en Discapacidad y Derechos Humanos, por poder dar este espacio para socializar los conocimientos y dar un rol a las bibliotecas en cuanto al acceso a la información para personas con discapacidad. Les mando un gran abrazo a todas y a todos.